Vale, pues yo creo que este Pokémon es más falso... Es falso. Yo creo que no, que es verdad. No, Es, es, es real. Sino. O sea, real. Real, <risa> real en cuanto al mundo Pokémon, quiero decir. De Pokémon, ¿De que? <risa> que podría ser real. Podría <risa> ser real. Pero yo creo que es falso, <risa> la verdad. Te he dicho que es, ah, que es falso. Bueno, es yo creo que este es eh, fake. Creo que es parte de un Pokémon, pero el resto es, es falso. Yo también creo que es falso. Un Pokémon plátano. Es que puede ser, es que hay un Pokémon llaveo. No, es que no. Es que... No, pero es falso. Bueno, es falso. Es... Juegan un poco con que se parezca, pero no tan Yo feliz. creo que se parece a Torchic, que, es, eh, que han cogido el rollo de un Torchic, pero el resto es falso. Es fake. Yo creo que no. Yo creo que este es real. Yo creo que no. Sí, sí, voy a ver. Y es el rollo de el, el, el hermano mayor de Umbreon. No, ¿Sí? Bueno, se parece mucho al, de, al último que ha salido, ¿no? Uno del principal este de Pangea, creo que es... El escarlata y el púrpura, que hay un gatito. Bueno, Pero bueno, yo creo que es real. <risa> Para mí no. Este es real. Es real, sí. Este es real. Este es real, sí, sí. Este Me es lo real, creo. Sí, sí, sí. Este parece de. de la purga, Es de un médico. ¿Es verdad, el médico de la peste? Sí, sí, sí, la peste. O sea. Yo creo que este es fake. Yo creo que es real. ¿Sí? Sí sí sí porque además ese es un mito eh, claro se lo he visto, el, se lo he visto a varios en detalles o sea que creo que, que ya es que puedes enfanar es que sabes lo que te quiero decir ah. alguien que ha hecho pues de la peste ya yo creo que es, que es fake yo creo que no que es verdad Es ¿Podrías? un torchic feo, yo creo que es falso. Estaba degenerando un poco. ¿De yo, creo que yo creo que es frado. como. Eh, Han intentado hacer un torchic si fuera un pájaro de verdad. Es verdad, es verdad. Yo que es es toda la cara, el piquito de más. Sí, es yo, tal cual, ¿eh? Yo creo que es fake. Espero, por favor, que no exista esta barbaridad es entre un Torsic y cómo es en esto toqueteen. que va... Es Ese el que va en el huevo. Sí. La pulsión. Sí. Sí. Si lo dejas en la, en la, esta, en la guardería, sale eso. Sí, efectivamente. Es falso. No, es falso, es falso. ¡Es horrible! A los fans de ese Pokémon, I'm sorry. ¡Ay, qué mono! Esto es verdad. Simplemente porque esto vendería. Ya, pero a veces los fans hacen cosas porque las otras no se venden. Vale, vale. Eh, yo creo que es real, bueno. ¡Toma! Pero, somos equipos contrarios. Ah, sí, ¿verdad? <risa> yo me alegro ti. El Pokémon siempre. Mochila. No, eso es falso. Hay un Pokémon Llavero, yo creo que es real. No, no, no. Pero, no ¿Cómo van a tener el logotipo de la Pokéball? en el propio Pokémon. Eso es como… como el… el la, la, como el, el… no me sale… El jarrón la... este que se… Que, que... ¿Cómo? <risa> el jarrón este que, es, que se hace a sí mismo, ¿sabes? Da igual. Ah, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> es, yo creo que es real, pero por el puto Pokémon Llavero, tío. No, no, no. No no no puede tener el logotipo de Pokémon, no. Aldito <risa> Pokémon llavero. No lo he visto. Este es fake, pero podría ser real. Es muy bonito. Yo también creo que es falso. No está tan bien dibujado como los otros. ¡Oh, ¡Qué fuerte! <risa> no está tan bien dibujado. Estos artistos en ¿Alguien Pokémon. <risa> que... Alguien tenía que irse a comer pronto, ¿eh? <risa> este... Es pero... fake. Es Fate. falso, sí. Yo creo que es fake. Es, verdad. es una Master Ball. No, esto es fake. No, esto es verdad. No, es fake. ¿Sí? ¿Es una Master ¿Es Ball? Es verdad. No, es que de verdad que me parece que, que podría ser. O sea, tú lo has visto muy rápido, pero me parece como las estudiantes con las que juegan y tal, ¿no? No, ah, ah, yo creo que es fake, que es fake, que es fake. una puta. Yo bosta, me arriesgo, voy a decir que es verdad. <risa> ah, este es de verdad. Sí, yo creo que este es real. Es 100% real. Parece un muñeco de nieve de Halloween. Sí, fantástico. ¡Qué fe! Es, es inquietante. Son los ojos. <risa> Me inquietan los ojos porque la forma podría ser bonito, pero los ojos son. No, parece como que no tiene mirada en nuestra. Es real. Falso. Es real. Es real. <risa> Estaba intentando ver el mazo como Ay, hope toquemos. que sea real, de verdad. <risa> el, mazo. el mazo es otro. El mazo es un pokémon <risa> y está <risa> que le cuelga rosas, ¿sabes? <risa> es totalmente de verdad real. espero que sea real. A ver... Llevo un arma, no es muy de Pokémon. No, Pero... No. Yo creo que está. Yo Llevo el resto para que sea real. Yo creo que no. y <risa> cómo mola, tío. Si sí, pensaba en la dicha esa que es. Yo, el... C, lo conozco, lo he usado para hacer algo de frigis y cámaras, o sea, algo de edición de cuando Corby hizo su vídeo de los unos y todo eso, lo usé para poner unas letras, pero no recuerdo cuáles, a ver, no creo que sea eso. A mí me suena un poco que B es Epsilon y por lo tanto no es, ¿no? ¿Sabes la la, la, la, la, la, la... la... Me lo aprendí en el de la ESO, ¿sabes los años que tengo ahora? Yo creo que la B. Yo voy a decir la D, pero no tengo ni idea. ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! Menos mal que usé, porque si no hubiera usado dicho la C, bueno, no me sonaba para el título para nada, ¿eh? La... No, a ver. ¿Eso es de jardinería? ¿Eso es de jardinería? ¿Eso es una nevera? ¿Eso es una rueda? <risa> a mí la T me parece muy creíble. La A, si es que me parece Don Patch. Y no tiene los mismos ojos. La A, la a. Yo creo que voy contigo. eh. La A sí, también. Me... No tiene los mismos ojos, sí. parece Don Patch, es Chinchoman. Mm. Yeah. <risa> muy bien. <risa> Cuando yo jugaba Pokémon. Estaba reconociendo los Pokémon. Sí, Mr. Max. Bonita. Sí, estaba reconociendo. No, no se llama Bonita, es el de las Ninetales o algo así. Ah, sí, Ninetale. Y el otro era los gas test. Efectivamente, eso es lo que me quería decir, gracias y pensaba que la pregunta iba a ir por otro lado, ¿sabes? Ya no sé, ¿cuál es ni siquiera estallero? sé cuál es el A, ni siquiera no, sé yo, cuál no es el A. No está basada en un Pokémon real y no yo... No tengo, no tengo idea de, ni de cuál es el A. O sea, yo voy a decir el... Es que el A es un Pokémon, eh, eh, eso no es de la prueba anterior. Eh, no sé. Bueno, yo voy a decir el, el A. No es de el tío. A porque no lo conozco. Pues mira, yo creo que aquí el hermano gemelo de Koffing no me parece que sea de tipo A. Ya no, no lo parece, pero bueno, yo voy a decirla. Yo voy a decir la D. De. Mister man. Mr. man. M. D, D, D. D, D. D. Sí. es sí. ahí profesional. Eso es cuando bajamos de generación. <risa> <risa> Vamos a bajar la generación de entonces ahí. sí, ese, ahí, sí, ahí sí, sí. Sí. Sí. señores, Señoras entendidas. ¿sí? Animado. La A, la, a, la... B sí. ¿no? Sí. En a. plan de... Ole. O aunque el, el... Eso es un intento por representar la cultura española de Pokémon. Pokémon, Pokémon español, ¿no? Sí. sí, yo creo que el de los pompones, ¿no? Sí, el de la... Dame una, sí, el, el D, por ejemplo, es como seductivo, ¿no? Mira ese ojo sí. así como medio caído. Y más melancólico el D, ¿no? Claro. Vale, eh, son los pompones, claro. No, no, no, A ver, el D no, porque el, el D, D es naranja, es otoño. Vale. Pero <risa> El, el A tampoco, porque es, pri, es primavera. A que sí. Ahí voy bien. Venga, vamos a decir que es el C, que es el más oscuro. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? No, no tengo claro, tío. El rosa. ¿Sabes no, qué me de, suena el A de una película de Pokémon de hace mucho tiempo? Sí, bueno no, no me acuerdo. Parece un vida. Pero <risa> una película de. Yo estoy... Es que me raya mucho el B, me, me suena primavera también. Yo digo el C. Ese color así oscurillo. ve. Toma ya. Y iba a decir eso y le digo: No quiero decir tampoco lo mismo. No y el nada. rosa me raya, me voy al sab... rosa. Tú puedes saber bien mmm, el buen criterio. Claro, claro, señora, claro. O sea, de este me acuerdo, pero. Sí. O sea, del C este me acuerdo. Pero... No necesita que sea hembra. El cielo no una, una tenía que ser macho para hacerse un rojo No. O sea, está este, o sea, esta que es como la niña, ¿no? Y luego está el niño. Sí. Y luego evoluciona a una mujer como con vestido largo. Sí. Pero... Voy a decir la D. Mm, yo creo que sí que la D. Espérate. Es que yo lo pienso en las abejas, pues una puede ser abeja reina los otros tal, yo no sé de qué generación. Mira, no sé si el B voy a, voy a ignorarlo porque mi pute es un <risa> lagarto que <risa> yo no he visto en mi vida. Sí, se puede decir, tranquila, no hay censura. <risa> vamos, a, vamos a decir que el hermano menor de Alien no, no está <risa> participando en este juego. Así que venga la decir. Dios, es que me sonaba, tío, sí. si te he dicho que me sonaba. Sí, sí. Esta, esta sí que Pero es me has delito. hecho duda. ¿eh? Me has, has hecho es, duda es delito, ¿eh? De pues sí, esto es delito. Porque esta es de nuestra generación, y esto es delito. ¿Ela? El, no, el, espérate. El, espera, ¿qué ¿no? Es eso. Yo también iba a decir. ha dicho fósil. Ha dicho fósil y yo. Pero. Nos sí, llevamos al lo único que sabemos, ¿eh? A ver, un fósil aleta. Es que eso es un esquirtel raro y... Yo creo que... A ver, mi razonamiento. ¿Por qué querrías vivir un fósil para tener un Pokémon teniendo a, a, a millones? Porque ¿Por <risa> es increíblemente mono el D. Y lo quieres tener... a Ya, pero cosa. eso no es una aleta, gilipollas. Da igual. <risa> no, <risa> da igual Ese porque, piecitos. Da igual. La cosa es, ¿por qué querrías ir a buscar la aleta para revivir? No, el D. Pieditos, o sea, no. <risa> Luego tienes a Squirtle, raro. Ah, yo digo el C. Ese el C parece un poco como pinta como de. Es gestario, que, tío, no, no, no me suena lo de aleta en el A. O sea, yo he jugado, era tipo Acero, creo. No. No, sí. ah, no, el no. C. El C, hambre fallado El D. pero el C es que está muy claro. ¿Para qué querrías perder tu tiempo jugando en buscar la putaleta? Porque vale la pena. Es monísimo. <risa> <risa> Su lógica no tenía fallos. Eh, ¿Qué es? ¿Por qué da más rosa? Pues porque son así de... Mm, Cerros de mente. Ahora, yo creo que sí. Ahora... Sí, eh, la Pokémon se empieza a abrir un poco más en esto de que no haya género y movidas así pero sinceramente yo creo que la gente es un poco eh, todavía con los colores pues yo creo que es el C porque representa más el como una señorita c, ¿no? Es verdad en como... plan con la Pamela es como muy no es verdad que el C No, ah, yo voy a decir con la Pamela que es su propio pelo por cierto la Pamela sí sí yo digo el B yo digo el C te lo he, he dicho te he dicho que <risa> la mentalidad <risa> es como rosa <risa> Era el el es azul, ¿no? no, porque tío, parece un puto delfín es verdad, es verdad un pez espada de estos que son claro. así como... El... yo creo que sí sí, parece la sí hombre... este ha es sido un regalito, sí, ¿eh? sí, sí, sí a veces son majos sí. estos chicos la producción a veces es una... sí. ¿Los Playmobil de verdad existen eso, <risa> Parece súper fake, yo digo la... ¿Y por qué no podría cambiar la forma durante el combate? ¿Qué sentido tiene eso? Es que yo no sé de qué generación estamos hablando, que los Pokémon se cambian durante el combate. Sinceramente, los Pokémon llegaban, salían, luchaban y se iban. <risa> Era lo que había. ¿Sabes de qué me recuerda el, el B? A estos que eran una parejita, que uno era azul y otro era rojo. A ah, echaban ah, chispas el y Plash. Pla sí, sí, sí, me La, recuerdo No me acuerdo eso. cómo se dice eso. Sí, ¿Plash? Pla ¿Sí? ¿Yo? No sé, porque era picar. <risa> no <Ni> idea. <Flash. risa> el Mira, el, el, el B, el D. ¿Y Yo el creo que C? el B y el D sí. <risa> El, el sí, D, son. el B y el C están como enfadados, como eso, eso es de combate. ¿Ela? Estar como enfadados es de combate, sí. o no de <risa> evolucionar. No, es de combate, entonces eh, me quedo con el que no tiene expresiones que es el A. El A, el A. Sí. Yo creo que también es por la textura, tío. Pero Dios. si está enfadado. Bueno, buscamos a otra el próximo día, ¿eh? Ya, ya es que te llamaba porque sabía que sabías poco Sí, y digo, la voy a palizar o sea, Si tú eres feliz, al final del día Metiéndome con los dedos Sí, la verdad es que, oye, que nadie te pare Claro, es que yo soy un reflejo de la sociedad Eso ¿Es esto? ¿Es Adiós ¿Es todo, amigos?